So, rotación con el esférico no se la prestó al equipo mexicano y México dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos mejor a retroceder tantito líneas y partiendo desde ahí, pues vamos a complicarle a Brasil, ¿no? Y so sobre el término de ese primer tiempo, México tiene dos oportunidades, una de Romo que saca bien Santos y después la de Antuna que termina estrellándose en Diego Carlos, este y, y no más, ¿no? El resto, el control fue de Brasil, los primeros eh, por lo menos 40 minutos fueron de Brasil, ocho a los primeros 28 minutos, eh, por lo menos sí. atacó tres, y en el segundo tiempo el remate de Richarlison que se termina estrellando en el poste, ¿no? Entonces, eh, México compitió con lo que al final pudo tener, pero sí me hizo recordar a este México por el cual yo al arranque de este torneo veía complicado que se metiera hasta la zona de medallas mm, porque ya sí me hizo recordar a este México. No, sí. lo que pasa es que si a algunos no les gusta escuchar toda sí. la verdad y nada más parte de la verdad, bueno, pues cada quien que se quede con su parte de la verdad. Entonces... No, es que recordar, con, con Francia no, no, no. no pueden, con Japón no, no pueden, con sí, Corea no pueden. Sí, porque tenía la idea de ese equipo mexicano que antes de llegar a este torneo se potenció, subió su nivel en lo colectivo y dio los partidos que terminó dando. Pero sí, hoy me hizo recordar aquel equipo mexicano antes de llegar a este primer partido de este, primer de este torneo, donde sí se le dificultó hacer fútbol a asociación. Pero también hay que decirlo, porque el rival era superior, aunque no lo reflejaba en el marcador. Toño Valle, te mando un fuerte abrazo, decía Paco, eh, no sé si coincidas, yo sí. Eh decide Jaime Lozano retirar a los hombres de jerarquía, de experiencia que quizá hubieran sido los cantados para ejecutar, pero hay dos cosas y bien lo dice Paco, es que quizás ni siquiera llegaban allá el desgaste físico sumado con los nervios, con la tensión y más, fue brutal y ya no, quizás ya no iban a tener piernas ni siquiera para los penales sino para el propio tiempo agregado ¿no? Sí, qué tal, ha dado el gusto saludarte obviamente a Paco y a Diony también y coincido totalmente, ¿eh? me parece que la salida de estos jugadores tiene más que ver con un tema físico qué otra cosa a ver entiendo lo de lines por antuna porque estuvieron haciéndolo a lo largo ¿no? de este de este certamen pero después me parece que ya no les daban las piernas. Vega inclusive, antes de salir de la cancha, recibe la oportunidad de jugar por detrás de Henry, no ver si tal vez apareciendo por el centro, sin tener que hacer esos despliegues defensivos, podía todavía tener piernas para ser un jugador determinante, y no lo pudo ser, y entonces por eso termina después también abandonando la cancha. Yo aplaudo, porque además también creo que eso refleja perfectamente lo que buscaba el Jimmy de los recién ingresados, las labores defensivas de Laines. Laines tomaba la pelota prácticamente afuera del área mexicana y a partir de ahí... Trataba él de llevar el balón hacia terreno rival con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio. No sé si le daban las piernas a los hombres que ya habían abandonado la cancha, ¿no? Cuando Henry se va, a ver, es que Henry todo el torneo estuvo desgastando rivales, ¿no? Qué difícil debe ser enfrentar un centro delantero como Henry Martín que va, choca, aguanta, pelea, aunque no es el más alto, gana por arriba, compite. Entonces, otro jugador que estaba fatigado una cosa que tiene este torneo es que juegas partidos muy pegados uno con otro, y los cuatro de adelante de México, salvo en el primer partido, siempre fueron los mismos titulares yo sí creo que el estado físico desafortunadamente ya no les dio el Jimmy entendió que tenía que sobrevivir y después ya pensar en penales y bueno, termina ocurriendo lo que a final de cuentas vimos, ¿no? pero me parece que los cuatro que salen de adelante, los cuatro salen completamente fatigados porque habían dado todo sí. ya en el torneo no solo en este juego Paco, yo decía al inicio, eh, Jaime Lozano en su carrera como futbolista era un especialista para cobrar los penales. Eh, ese, ese era mi punto, ¿no? Que si, si habrá dado tips, consejos a, a los muchachos en general para ejecutar. Y cuando ya te quedas sin los hombres cantados, si hay poco que podemos recriminar, porque creo que hay poco, nada que recriminar en esta selección, pero si hay algo, tiene que ser eso, el, el tema de los penales, porque los que ejecutan por Brasil los ejecutan de manera magistral. Ochoa adivina a todos o se lanza muy bien hacia todos y no puede alcanzar prácticamente ninguno, ¿no? Sí, la verdad, la verdad es muy interesante hablar de este tema porque abarca un montón de cosas. Primero, el rival a que te enfrentas. El rival a que te enfrentas, la, la jerarquía de este Brasil. Yo escucho a Dionisio que dice: es que hay que decir la verdad, pues es que no estamos diciendo ninguna mentira. Pero yo te escuché a Dionisio diciendo que Corea le iba a ganar a México. Y México sí, borró a Corea. Sí, sí. México sí, borró exacto. a Corea. Y, y México por eso borró a Francia. Pensé que no, hoy, no, pero yo te dejé hablar. Me, nada más déjame por eso terminar. México pensé que México déjame terminar. A, a Brasil. Eh, Japón, ¿no? Japón no borró a México, porque con 10 hombres no pudo y México estuvo a punto de empatarle. A Sudáfrica, México lo borró. <ríe> Después, eh, te vas encontrando con diferentes situaciones. Hoy, por ejemplo, un partido extenuante, dificilísimo. Un partido ante un rival de jerarquía que pone toda, toda la carne al asador y le tienes que jugar de tú a tú, porque México también tuvo para anotar y México también tuvo para ganar. Al final, Brasil tiene las mayores aproximaciones, pero Brasil no borra de la cancha a México. Perdón, pero Brasil no borra de la cancha a México. México le compite de tú a tú, a veces atacando, a veces echándose para atrás, pero México cuando defendió, defendió, defendió con categoría. Defendió de sí, manera de espectacular. Sí, Brasil estuvo más cerca. Claro que sí, es Brasil. Es Brasil. Y yo quiero ver el partido contra España. Y hay que ver todo lo que hizo Brasil en este torneo. O sea, no es cualquier rival. Y en los penaltis, bueno, ¿por qué no tiró Laines? Bueno, ¿por qué no tiró Romo? Nos podemos preguntar un montón de cosas. Tiraron los que tiraron. No sé si porque uh -huh. lo pidieron ellos o porque los puso el Jimmy. Pero yo... yo a mí me ha tocado estar ahí en el manchón penal y yo sé lo que se siente y no es cualquier cosa. No es un volado, no es pégale fuerte y a ver qué pasa. No, es complicadísimo. No tengo nada que recriminar a la Selección de México, ni a los jugadores, ni al Jimmy Lozano. Claro, ojalá termine todo este torneo que fue durísimo con la medalla de bronce. Llegué hay a hay reacciones por parte de Oriel Antuna y sí. de Luis Romo. Vamos a, vamos a, a repasar lo que dicen porque, porque tienes un punto muy interesante, Paco. Al, al, al final hay que estar ahí, hay que entender el momento, el nerviosismo, otra vez o sea, venimos de un ejemplo en Juegos Olímpicos con Simón Valdo decimos, es que no son máquinas y muy rápido se nos olvida y al mexicano sí le decimos es que no puedes fallar, tiene que ser una máquina como a ver, al final los penales son un volado y nos tocó la peor parte eso sí, yo no creo que es un volado, hay que ejecutar no, bien pero no, no, toca levantar amor. la cara no, no, no, y no. a los compañeros que fallaron el penal porque el que no tira es el único que no y a todo mi apoyo para ellos, dice Antuna a mí también alguna vez me tocó fallar o varias, y todo el apoyo para ellos seguimos juntos y, y pelearemos esto es lo que dice Romo, yo creo que nunca nos logramos adaptar al terreno de juego, ojo, eh yo en lo personal recepción y muchas pelotas largas el igual a mis compañeros se les patinó mucho la bola, tal vez en este tema nos llevan un poco de ventaja por el tipo de canchas en Europa, no se pudo la de oro y la de plata, pero tenemos muy claro que el siguiente objetivo es la de bronce y, y no podemos volver con las manos vacías a casa. A ver, Toño, eh, yo, yo no creo, no sé qué opinas, yo no creo que los penales sean un volado. O sea, hay no, que saber, no, el, porque Brasil no sí. fue a los volados con Paco Memo. Brasil la mandó guardar, Ochoa se lanzó muy bien a todos y no los atajó. Ahí, si hay un pequeño error, tiene que ser ese, ¿no? Que México no ejecuta bien los penales. Sí, esa parte, esa parte, Adel, porque yo increíblemente veo en redes sociales mucha gente que además le recrimina a Ochoa, ¿no? Lo que mencionas de Ochoa, acertó no. todos los penales adivinando el lado o acertando el lado o incluyendo a qué lado iba, y la respuesta inmediata es sí, pero de nada, te sirve solamente adivinar o incluir si después no atajas. Perdón, pero parar un penalti no es tarea sencilla, ¿no? La ventaja la termina llevando el cobrador. Hoy, en serio, no puedo creer que un dedo de señalamiento vaya hacia el portero mexicano que cerca y que hizo todo lo posible por, por atajar. No me gusta lo de Antuna y perdón, tampoco me gusta la declaración de Romo, porque es cierto, se veía en la transmisión que la cancha tal vez no estaba en las mejores condiciones, el bote de la pelota era evidentemente muy vivo ¿no? a diferencia tal vez de lo que estábamos acostumbrados a ver en otras canchas, pero Brasil jugó en el mismo terreno de juego, ¿no? y en 120 minutos tuviste tú que ser capaz de acoplarte a esas condiciones, me gusta que Antuna dices salvo y apoyo porque yo también he fallado, perfecto, pero sí si cuestionaría esa parte, ¿no? el tema de que el penalti es un volado porque no lo creo y Romo tampoco, te puedes ir a la cancha, ellos jugaron en la misma cancha y a final de cuentas creo que México hace un buen partido y si después de las dos claras que tuviste en la primera parte no generaste más oportunidades de peligro no fue por la cancha, ¿no? Me parece que no fue esa la razón por la cual en la segunda parte, como Memo también estuvo muy tranquilo, el portero de Brasil sí. también lo estuvo, ¿no? A final de cuentas sí, pues es importante, a México le faltó capacidad para generar peligro, pero Brasil también hace un buen partido. Y, y sí es importante que empiecen ya a quitarse de la cabeza, que es un volado sí. lo de Antuna, es lamentable. Sí, sí, sí. Antuna no sí. puede pensar un jugador de su jerarquía, de su categoría y del futuro que tiene, tiene que quitarse de la mente... Que, que, que los penaltis son un volado. Hay directores técnicos de jerarquía en México que siguen diciendo que los penaltis son un volado porque nunca han ganado en penaltis. No, señores. No, señores. El hecho de que no hayan ganado en penaltis no quiere decir que sea un volado, no. El penalti reúne un montón de situaciones de fútbol, un montón, físicas, mentales, técnicas, un montón de situaciones. Y eso que no haya público en las tribunas, ¿eh? Y mientras se favor. siga comprando por parte del jugador ese discurso, habrá varias veces claro. que puedas quedar eliminado claro, de esta claro. manera. Ahora, ahora, a ver, en la selección de los jugadores, ahí no se va a meter uno. Yo, donde sí me voy a meter, es en el orden que haya decidido el técnico. De acuerdo. Eh, para, para los eh, tiradores. ¿A qué me refiero? Según hay información, hay que tomar recompincitas, no estamos allá, pero bueno, hay información. Que Romo era el quinto tirador. El cuarto tirador no lo sabemos. Pero a ver, ¿no era mejor en el orden pensar en alguien más experimentado como el caso de Romo y no que lo abriera Aguirre que es todavía un poco más joven y dejar a Aguirre a lo mejor segundo, tercero, chance, cuarto tirador? A eso sí, creo que le compete al técnico y desde ahí creo que quizá Jimmy Lozano no termina to tomando una decisión que le pudo haber beneficiado mejor a, a, o, a o sí, a, a, a Dionisio, a porque no pedales, sabemos ¿no? Si, si, si, y Lain, si es, si es el mundo... A... Ojo a esto, si es. yo, yo estoy de acuerdo, pero, pero a ver un punto, porque siempre decimos, es el propio te digo algo de lo que, que dijo, tiene Romo, que levantar la mano y decir, voy eso, yo, voy amor, primero. Ahí te platico si el lo que dijo Romo en, confer, en la conferencia de prensa. ¿Qué dijo? No, este? Escúchame, Dionisio, si el mudo no, es que levanta la mano... Dónde... Le...